Hola, soy José Luis Uribe y él es Luca y los Laika Members nos pusieron una misión muy importante y es conseguirle hogar a unos perritos, así que se los voy a presentar. Hola, les presento a Capela, por lo que veo aquí Luca ya consiguió novia, eh, la dejaron en la puerta de la fundación adopta un buen amigo Chan, eh, tiene aproximadamente un año y es súper cariñosa.